Mi trayectoria empezó porque tuve un hijo con parálisis cerebral y bueno, pues ahí empecé y empezamos el tema de rehabilitación y nada, con varias familias y, y luego ya empezamos ya a trabajar en, en un centro de día. En mi trayectoria yo he sido presidenta de ABAPACE, gerente, vicepresidenta, ahora soy vicepresidenta en la Confederación Española, he sido vicepresidenta y he sido presidenta de la Federación Autonómica Valenciana. Yo no sabía que me habían propuesto.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 Por, por las personas que, que, bueno, que tienen alguna dificultad. Sientes un orgullo muy especial y, sobre todo, por, bueno, por los que tengo más cercanos, la gente de mi asociación, pues una alegría, ¿no?, que a nivel nacional te den un premio de esta envergadura. Hombre, yo animo a las personas que están trabajando y a, los, a las asociaciones que están trabajando con estas personas yo animo a que se presenten y sepamos cómo han ido evolucionando. A mí sí que me encantan los premios. ¿Quién los recibe? ¿Por qué los recibe? ¿Qué trayectoria ha tenido? O sea, y me hizo mucha ilusión porque soy familia directo, porque soy madre y porque las familias también contamos. Es muy importante.